Cinco minutos ya pasan de las 10 de la mañana, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa de día martes, aquí en Mejor de Mañana, listos para recibir a nuestras invitadas. Se las vamos a presentar porque nos acompañan Ornela Carribale, eh, quien a través de su cuenta de TikTok denunció una situación horrible que le tocó vivir y además acompañada por Jennifer Mejía, que es trabajadora social y trabaja justamente en la dirección de género de la provincia. Chicas, bienvenidas. Gracias ¿Cómo por están? Venir a las dos. Muchísimas gracias por Yo venir. No eh. Para nosotros es un placer enorme tenerlas acá. Eh, primero que nada, saludarte a vos, Orne, que, que fuiste tan valiente en principio de compartir esto uh -huh. en tu TikTok, porque hay mucha gente que bueno. Decide callarse por medio de lo que le van a decir, por medio de a sentirse juzgada. Este, pero vos la pasaste mal. ¿Te animás a contarnos un poquito qué fue lo que te pasó? La idea, obviamente, no es revictimizarla. Ella eligió no, compartir su testimonio, eligió estar aquí con nosotros para concientizar de cierta manera, ¿no? Y para ser la voz de muchas mujeres que, que nos toca vivir esto, ¿no? En la vida diaria. Sí, la verdad que fue horrible. ¿Qué te la pasó, pasé muy mal. Eh, estaba volviendo del trabajo en bici uh -huh. y... ¿A qué hora más o menos? Siete y media de la tarde. Uh -huh. Uh -huh. Y en un momento me di cuenta que un auto no me pasaba, no me pasaba, uh -huh. no me pasaba. Iba ahí cerquita tuya. Sí, y uh -huh. me di vuelta en un momento, nunca hizo contacto visual Ajá. conmigo, como diciéndole, ya está. Claro. Y ahí me desesperé. Uh -huh. Porque me paré en un kiosco, que nunca lo dije en el video. Se uh -huh. paró, dije, estoy loca, estoy somatizando. Uh -huh. Y cuando se paró, apagó el auto, y digo, bueno, no se bajó nunca, va a uh -huh. comprar. Seguí. Eh, me paro en la heladería se para también, me había claro, seguido me estaba todo. siguiendo evidentemente dije no voy a esperar una tercera vez, agarré en las tablitas paré y era llamar a mi familia uh -huh. si algo me llegaba a pasar yo ya había quedado con mi hermano de que, o sea ya le había avisado de que me estaban siguiendo, o si sea, algo uh -huh. me pasaba me estaban siguiendo claro. bueno son cada vez más chicas las que utilizan las redes sociales que, que, bueno, son un gran portal no sí, claro. para compartir este tipo de experiencias, para concientizar y tal fue el caso de Orne. Eh, una vez es esto, otra vez es um, palabras obscenas que te dicen cuando pasas caminando. Este, la verdad que es terrible lo que tienen que vivir miles de mujeres día a día en la Argentina. Jennifer, bueno, vos sabés más que nadie porque trabajan... Directamente con esto en la dirección de género. Sí, nosotros en la dirección de género normalmente lo que hacemos es acompañamiento a mujeres que transitan situaciones de Ajá. violencia de género. El acoso callejero, el acoso sexual callejero hace parte de las situaciones de violencia de género, pero nosotros no lo trabajamos específicamente Ajá. en la dirección. Bien. Lo que sí queremos es informarle a la ciudadanía, a las mujeres, que eh, cuando pase una situación como la sí. que acaba de transitar eh, Ornela, estuvo muy bien el hecho de que ella haya frenado, de que uh -huh. haya solicitado ayuda de una mujer que estaba transitando por el, en el momento, pero que está la línea 911 donde pueden llamar, Bien. que hubiera sido genial que ella hubiera podido tomar al menos la patente o uh -huh. la persona que estaba con ella, la patente del, del auto, para porque poder con eso, con esa claro, persona, claro. porque se hace una denuncia online uh -huh. o podría presentarse en una comisaría o en una fiscalía bien. y exponer esta situación de eh, acoso sexual callejero. Perfecto. Bien. Hay un código contravencional y en el código contravencional sanciona esta situación, ese tipo de conductas, con trabajo comunitario o con multas económicas. Eso, bueno, eso sí, es, sí, lo que es importante lo saberlo. Sí. Ahí justo estamos viendo en pantalla, Ajá. dale la página para que la gente también pueda hacer la denuncia de forma la denuncia online. en línea, denuncia en línea. Si no, acudir a la comisaría más cercana. Esa también es una, una buena forma, pero bueno, sí. qué bajón tener que estar hablando de esto, ¿no? De decir las mujeres tenemos que estar atentas a la patente, a esto que lo otro. ¿Cuándo va a ser el día en que no tengamos que, que sí. tener tantos recaudos para salir a la es calle? Estamos hablando de volver el trabajo en bicicleta, no estamos pidiendo nada del otro mundo, es ¿no? Una qué cuestión triste, cultural. qué triste tener que hablar de Eso esto. Eso es una cuestión cultural y sí. es algo que nosotros hemos estado hablando hace muchísimo tiempo todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia de género, el acoso sexual callejero, uh -huh. son conductas que hemos aprendido, que han sido transmitidas generacionalmente, que las hemos naturalizado, uh -huh. que hace parte de un paradigma eh, patriarcal, donde posicionan a la mujer como un objeto uh -huh. a la que le puedo decir claro. lo que quiero, la puedo perseguir tantas cuadras total. Porque no va a pasar nada, Claro, no va a pasar nada porque a ellos les gusta, porque son unas histéricas. Entonces ese tipo de paradigmas, ese tipo de posicionamientos de cómo nos perciban a nosotras las mujeres es lo que tenemos que ir trabajando en la escuela, en la casa, enseñarle a nuestros niños que hay que respetar a la otra persona, que no, que la otra persona no necesita su opinión acerca de su cuerpo. Uno no tiene por qué opinar Total. sobre el cuerpo de otra no, persona. Y además Jennifer, con la alta tasa de femicidios que tenemos, claro. uno por supuesto llega a pensar en lo peor. Sí. Sí, sí, sí, llevamos 79 femicidios en, en este año, en el transcurso del 2022. Eh, mm -hmm. o sea, es una situación bastante complicada y que bueno, se necesita voluntad política uh -huh. para que eh, pues, se pueda trascender este problema. Uh -huh. Yo siempre digo algo. El Estado puede invertir en mucha policía, puede invertir en autos, eh, en autos, en mucha seguridad, pero si no hay un cambio profundo en la cultura, uh -huh. si en nuestra familia, en, si nuestras en las hogares. escuelas, claro, sí, no nos claro. enseñan a respetar al otro, uh -huh. por más seguridad, por más dinero que invierta <coughs> el Estado, perdón, uh -huh. y va a ser en vano. Seguro, aparte me imagino Orne Que bueno, en tu caso por suerte No tuviste que sufrir ningún acto de, de violencia Ni que te uh -huh. toquen, ni que te hablen Ni que muchas veces lamentablemente Raptan a las mujeres Gracias Me imagino algo tan básico como que es Que te persigue un auto Te trae muchas secuelas Porque me imagino que debes tener miedo Muchas chicas deben quedar con eh, pánico A salir a la sí, calle O sea, no es simplemente dudas. la situación violenta del momento uh -huh. Hay todo un después Que también sí. es muy violento y te acompaña Y la verdad que cuando Me habla un hombre, un desconocido Es miedo Claro Vos tuviste que seguir yendo al trabajo Volver y todos los días Estar con mil ojos en la sí. calle El hecho de yo tener citas O conocer gente es Cambió claro. totalmente, yo sí. no quiero conocer a no, nadie No hay, no hay confianza Nada. en los hombres antes ¿Y qué era te, muy ¿Qué confiada. te comentaban en este video Que se volvió viral, las chicas compartían Te decían a mí me pasó algo parecido Todas. ¿Cómo era? Son la voz Que nunca fueron escuchadas uh -huh. eh, No han podido llegar o hacerse escuchar o viralizar y Tal cual. espero o estar a tiempo, ¿no? para detectar sí. una situación de peligro pero fue, yo he quedado mal, pero me imagino a esas chicas que las han tocado que han sí, llegado sí, bueno, a ese proceso no. No me imagino Mira, ahí te estamos viendo Este es el video que se volvió viral en TikTok Seguramente te lo encontraste en el inicio de esta, de esta aplicación Bueno, aquí la tenemos en vivo a Orne Que se animó a contarnos este testimonio en vivo Qué importante lo que decíamos, ¿no, o chicas Esto de, de arrancar en la educación por los hogares por, por, por nuestros hijos Para que las próximas generaciones ya vengan con este bagaje ¿no? De, de respeto, de tolerancia, de, de aceptación Yo quiero decir algo eh, Las familias tienen un papel importante en, en este cambio cultural, pero también nosotros como Estado. El Estado bien. también tiene, en las escuelas uh -huh. tiene que generar en las escuelas, asignaturas, bien. materias, uh -huh. donde ética, donde empiecen a enseñar a los niños el respeto. Ahora, con respecto y... a lo que dice Ornela, todo lo que tiene que ver con el acoso callejero, eh, en el ámbito, en lo público, en, la, en un ámbito privado, en un centro comercial, no sé, en un colectivo, sí, es una sea. humillación es uh -huh. una vulneración a nuestros derechos humanos, sí. eh, es una es, es coartar nuestras libertades de transitar en una calle tranquila, es como que vamos involucionando a nivel social, uh -huh. entonces yo le quiero decir a los hombres que tienen este tipo de conductas pues que la vayan reviendo porque uh -huh. es un acto humillante para nosotros, esto no es un proceso de histeriqueo de que nos guste y nos hacemos las histéricas, uh -huh. sino que directamente no nos gusta Qué y humor. mucho menos, bueno, que nos piropeen uh -huh. o que tengan comentarios obscenos sobre nuestro cuerpo. Sin dudas. Sí, porque en ese momento está buenísimo esto que decís, sí. Jennifer, porque hasta que quizás no lo decís, no lo materializan de cómo uh -huh. realmente se siente una chica ante esta situación. Este, una realmente cuando, cuando le dicen estas cosas en la calle, sentís que estás corriendo peligro. Sí. Tu vida, tu, tu integridad, te querés ir rápido, te querés escapar bajo ningún punto de vista. A una mujer le gusta que le digas obscenidades, uh -huh. que la piropesque. Uh -huh. Es una situación en la que te sentís súper vulnerable, decís, uh -huh. ¿dónde me escondo? ¿qué hago? ¿Te, te sentís muy indefensa. Esa es la sensación. Y nos o sea, pasa absolutamente a todos. Esto, esto uh -huh. es una cuestión de género y esto no, no, no es más joven, más adulta, no, eso es una cuestión que absolutamente a todas las mujeres nos pasa, tenemos un mismo sentimiento, todas nos sentimos humilladas, todas te sentimos temor, uh -huh. es una cuestión de respeto, hay que respetar ¿Y al otro. Sí, además creo que no solamente eh, desde chicos hay que educarlos y uh -huh. que está mal la, la violencia de género, el to discriminar todo lo que ya sabemos, sino también el hecho de nosotros, los adultos ya, a nuestros pares, si ves que un hombre sí, está claro. acosando, está peropeando, es bien. también cortar el hilo porque quizás también sí, se sí. dice mucho, no, ya es grande, bueno, hay que respetar cabezas de antes no, pero no, no, ser no también los adultos también se tienen sí, que sí. ayornar con lo que ya no va y no va, no importa la edad que tengas, si sos chiquito o grande Entonces, uh -huh. también nosotros como comunidades es reeducarnos nosotros o deconstruirnos uh -huh. en ese concepto también. Tal cual, no ser cómplices porque si, si tu amigo eh, sabes que tiene este tipo de conductas o reenvía esas fotos uh -huh. íntimas al grupo de WhatsApp, que es una situación súper cotidiana, ¿no? Y párale el carro. Total. Eh, Totalmente. Realmente, Con sé. respecto a eso, las redes sociales tienen mucha influencia en este proceso del acoso callejero. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama violencia simbólica y uh -huh. es reproducir eh, imágenes, estereotipos de la mujer. Entonces, eh, uh -huh. para vender un jabón, tiene que mostrar a una mujer desnuda. Uh -huh. ¿Sí? Para vender cualquier Cualquier cosa, para cualquier tipo de publicidad, siempre tiene que hacer mención al cuerpo de la mujer. Uh -huh. Bueno, eso hay que irlo también modificando las Sin redes dudas. sociales, los medios de comunicación. Tiene que haber un cambio de nuestra conciencia. Uh -huh. Sin duda. Me ver? parece interesante sí. también, Jennifer, que cuentes uh -huh. vos, desde el lugar que ocupás como sí. trabajadora ahí en la dirección de género, ¿Qué casos abordan? ¿Cómo pueden recurrir a ustedes? ¿Quiénes pueden? Porque seguramente, más allá del tema sí. del acoso callejero, que es lo que nos junta uh -huh. hoy aquí en el programa, eh, podemos extendernos un poquito más a lo que es la violencia doméstica, la violencia de género sí. en sí, ¿no? Sí, mire, en la dirección de género nosotros trabajamos con mujeres que están transitando situaciones de violencia de género. Bien. Violencia de género es toda conducta que vaya en contra de la integridad psicofísica de una mujer. Uh -huh. Hay Diversos tipos de violencia, hay violencia ambiental, la violencia cuando una persona pierde el control y empieza a golpear objetos, tirar objetos, uh -huh. las paredes, golpear paredes. Sí. Trabajamos con la violencia psicológica, física, económica, sexual, uh -huh. Uh -huh. con todos los tipos de violencia. Trabajamos, hacemos acompañamientos psicológicos, Bien. ahora en la dirección tenemos bueno una profesional que hace terapia individual, tenemos grupos, espacios de mujeres donde mujeres que han transitado este tipo de problemáticas se pueden reunir con ellas, se pueden reunir entre ellas, perdón, con un equipo profesional que las buenísimo. asesora, las acompaña. Tenemos un equipo social del cual yo hago parte donde abordamos en un primer momento a la mujer que está transitando las situaciones uh -huh. de violencia de género, elaboramos estrategias, proyectos de vida, hacemos acompañamiento económico. Bien, buenísimo. Tenemos un área legal cuando tenemos que ver eh, transgresiones de prohibiciones de acercamiento porque uh -huh. muchas veces las mujeres hay medidas judiciales, medidas de protección judiciales, pero la persona que ejerce las situaciones de violencia de género la transgrede, no la respeta, uh -huh. entonces hacemos acompañamiento con respecto a las medidas judiciales, cuando hay apropi apropiación de los niños, uh -huh. cuando uh -huh. los niños quedan en medio del conflicto, en medio de las situaciones de violencia de género, también orientamos, acompañamos a las mujeres en la transición de este problema. Wow, súper abarcativo, muy sí. completo, está buenísimo lo que hacen. ¿Cómo pueden acudir a ustedes? ¿Tienen quizás alguna oficina sí. física donde alguien pueda sí. ir, algún número de teléfono, alguna página, red social? Mira, nosotros en la provincia de Mendoza, todos los departamentos tienen un área de género. Bien. ¿sí? En la, casi siempre en, hmm. en las municipalidades está el área de género. Si yo vivo en Guaymallén, <coughs> googleo área de Perfecto. género Guaymallén Bien. y allá voy a tener un equipo Perfecto. profesional que me va a hacer el acompañamiento. Bien, Está la dirección de género de la provincia de la que pertenezco. Ahí estamos en la calle Chile, calle España, perdón, uh -huh. en la calle España 16, uh -huh. está el teléfono 424-1862. Ahí pueden llamar y pedir un turno. Y nosotros Perfecto. le damos el turno. Siempre y cuando también haya sido primero abordadas por el área de género del municipio, porque el área de género del municipio es el equipo territorial. Ah, Porque muchas veces nos llaman mujeres de Junín Pero nosotros claro, no le que podemos derivarlas. Claro, no podemos claro. hacer un acompañamiento territorial uh -huh. Irresponsable a una mujer que por ejemplo Vive en, en Junín o en Rivadavia claro. Por Perfecto. eso están las áreas de género municipales Departamentales Orne, algún ya. mensajito que quieras dar para, para cerrar Para las mujeres Para las chicas que han pasado una situación similar a la tuya Alguna conclusión que quieras dar Sobre el tema, sobre cómo te sentís vos hoy Que hablen Que no uh -huh. se quedan calladas Y que siempre pidan ayuda Perfecto. Bien, y yo le quiero decir a las mujeres que han transitado situaciones de acoso callejero, que no están solas, uh -huh. que la justicia también tiene responsabilidad, que lo que hizo Ornela de, de esperar a que una mujer se acercara y pedir ayuda está muy bien, pero que hay una línea eh, que se puede hacer denuncias online, uh -huh. que está la línea telefónica 911, bien. donde también pueden solicitar acompañamiento policial, que están las comisarías y las oficinas fiscales para que hagan las denuncias por eh, acoso callejero, que hay una normativa legal nacional, la ley 26485, que es la ley de protección uh -huh. integral a la mujer. Eh, y también está la ley 27501 que es la que específicamente habla sobre el acoso callejero Bien. que hay un código contravencional acá en la provincia de mendoza en el artículo 83 donde habla acerca del acoso callejero y que el acoso callejero es sancionado uh -huh. no penalmente pero sí monetariamente y sí. con trabajo comunitario esperemos Bien. que podamos avanzar Ojalá. En, la, en la en todo lo que tiene que ver con la normativa y que esto en algún sí. momento tenga carga penal porque es no, pues, sería lógico, Se los seguro. voy a pedir un aplauso porque la verdad que lo profesional de Jennifer, das, eh, un placer haberte tenido acá, no. lo valiente también de Ernesto, que con su testimonio. Eh, gracias, chicas, Juanita. La verdad, que ha sido un placer, un placer enorme. Esperamos contar gracias. en próximas ocasiones, sí, Jennifer, claro sí. para seguir tratando estas temáticas que lamentablemente tenemos que refrescar cada tanto sí. hoy acá, pero como medio de comunicación, por supuesto, sí, no queremos obligación. dejar de hacerlo. Es nuestra obligación, este chicas, a no quedarse calladas, a hacernos respetar, a ser valientes ante estas situaciones y, y, hacernos y a hacernos valer, acompañar, a ser por más conscientes cuenta, también. Sin dudas, hombres a ponerse las pilas. Eh, para que estas situaciones no se sigan sí, dando. Gracias, chicas. Bien. Gracias, chicas. Placer, Un placer enorme. Gracias. Estuviste muy bien, Ornith. Estaba Gracias. nerviosa, pero estuviste excelente. No, pues muy bien. Momento de volver.